Hoy está lloviendo hoy está, está bien, porque me gusta escuchar la lluvia y hoy está trabajando en la casa así que creo que va a <coughs> estar buena para trabajar y está súper frío um, está acordándome de tres uh, uh, tres cómo diríamos um, casos en las que creo que hay como un, un pattern un pattern y um, creo que ustedes muestran cómo uh, no tener algo no sé, algo así y estoy pensando que debe haber algún dicho en, en algún idioma inglés, castellano, coreano que represente eso pero no estoy seguro qué, qué debe ser <coughs> bueno las tres historias son cuando yo tenía, eh, cuando yo tenía ocho años yo tenía 8 años, oh, no no, seis años um, creo que muchas familias en ese entonces tenían televis... o el televisor, videojuegos, creo... videojuegos o algo así y en nuestra casa no teníamos um, <coughs> y creo que no lo teníamos a propósito porque uh, creo que mis padres pensaron ah eso no es bueno para la educación, distrae a los niños, etc. y me acuerdo que tenía un amigo que en su casa tenían o televisor o un videojuego, no me acuerdo qué y... Cada vez creo que nos encontrábamos siempre los domingos después de la iglesia y todos los domingos después de la iglesia íbamos a la casa del amigo <ríe> o a ver televisión o a jugar videojuegos y estaba como súper obsesionado con eso. Entonces eso era una cosa que, que no me encaja tan bien pero es como más o menos parecido. También me acuerdo que en la educación media um, <coughs> dejé de ver, antes de la primera estaba viendo televisión, en la educación media dejé de ver televisión. Tenía otros hobbies también. O sea, videojuegos, piano, etc. Pero también pensé. Esto del televisión es medio estúpido. O sea. Especialmente. <ríe> en los varios programas, creo que el que encontré más estúpido en ese, era como el más representativo El Chavo al 8. El programa del Chavo del 8 es demasiado lento. Era demasiado lento todo. Y. O sea, los chistes y todo están como. Hay demasiado espacio entre cada uno. Y. No sé, era como. No era. No, no, no. No me acuerdo, no me acuerdo pero en todo caso, um, encontré que la televisión era muy estúpida y dije Mira, la mayoría de los programas de televisión los producen las compañías para su propio beneficio ¿Para qué tengo que estar desperdiciando el tiempo con las compañías? Y dejé de verlo por... Um, bueno, todavía no veo televisión, pero, pero por como 6 años creo, después de eso no vi casi nada, casi nada, pero me acuerdo que de vez en cuando, entonces durante esos seis años, de vez en cuando veía televisión porque iba a la casa de un amigo etcétera y estaban viendo televisión y los veía y cada vez que los veía como que eh, me fascinaba como <ríe> el, el, el contenido de la televisión porque en eso había varias diferencias, ¿no? Era otro país y también en esos años había cambiado mucho eh, Había cambiado mucho el, el, el, la escena de la televisión Y lo más fascinante de la televisión eran los comerciales O sea, hay, hay comerciales aburridos Pero de repente hay comerciales que son súper creativos Súper imaginativos Que una persona se convierte en un objeto, etc., no Todas esas cosas Y cada vez que lo miraba estaba como... ¡Wow! <risa> Porque nunca había visto comerciales por seis años, ¿no? Entonces eso es lo otro. Lo último es que cuando empecé a cocinar, que fue hace como... 10 años atrás, no sé, cuando empecé a cocinar, al comienzo pensé al comienzo no usaba nada de condimentos. No usaba sal, azúcar, nada, nada. <ríe> puro, puro material original. Y al mismo, o sea, habían varios factores en eso. Uno era que no sabía cómo usarlos. Segundo, no lo encontraba necesario. Encontraba que la carne y los vegetales eh, ya... Eh, eh, ¿Cómo se dice...? Sabían bien sin, sin nada de eso, y también pensé, ¿para qué tengo que usarle todos estos condimentos? Si igual sabe bien, no sé para qué la gente lo usa y um, eh, está como medio orgulloso. Yo puedo comer sin condimentos y no más natural, etcétera. Y cada vez que la gente venía a mi casa, decían, Oye, tú no tienes, o sea, mi mamá de repente cuando visitaba quería, quería cocinar algo para la familia o para el hijo. Y decía, oye, ¿tú no tienes sal aquí? ¿No tienes cuchillán? ¿No tienes azúcar? ¿Qué, qué es esto? Dice, no, yo no lo uso. <coughs> y me acuerdo en ese entonces, el, básicamente el, el cocinar consistía en echarle los vegetales duros, como zanahoria, vegetales duros y la carne, al, al sartén, empezar a cocinarlo. Después echarle los otros lo otro que son más suaves, como las cebollas, eh, etc todo eso en el sartén y ahí freído, así como por media hora y después lo echaba todo encima del arroz y como era muchos vegetales, eh, ocupa mucho espacio estaba buscando un plato cada vez más grande para poner estos vegetales porque quiere... me daba lata ponerlo en, en platos separados les quería poner todo en el lugar y comerlo con, la, con eh, azúcar, eh, con cucharas y le pedí a una persona, a una amiga de, la, de mi mamá <risa> un plato así, para ponerlo todo en una parte. Entonces, esto hasta por aquí era arroz. No, el arroz estaba encima. Hasta por aquí, toda la parte roja era pura lechuga, lechuga picada. Y arriba le ponía todo lo que había puesto en la sartén, el arroz con, con la carne y con el otro vegetal y todo eso. Y lo estaba comiendo. Eh, y así estuve comiendo un par de años pero lo que me di cuenta es que cada vez que tenía oportunidad de comer comida que tenía condimentos como... ¿cómo se dice marinated? pero comi carne, comida que incluía marinated meat, carne con condimentos o cosas así, o como el Thai food, lo encontraba ¿no? excelente y como que comía más cuando comía eso y a veces comía demasiado. Y, y no sé, tiene, entonces son las tres, tres historias y creo que tiene que haber algún dicho, alguna expresión en algún idioma que, que hable de ese concepto de no tener algo pensando que eso es bueno para uno. Por ejemplo, <ríe> no sé, por ejemplo, si uno fuera drogadicto, no... Y no hace las drogas y vuelve a hacer... No sé, algo así. Que uno toma y después deja de tomar. Entonces después cuando vuelve a tomar, toma más que antes. Algo así, no sé. Tiene que haber algún concepto. No sé si alguien en los comentarios puede... Eso es... El rock de hoy.